Saludos, soy Israel Banguera En esta hora les quiero mostrar un truco que a la verdad eh, a mí me ha funcionado o sea, eh, eh, Yo cuando eh, antes de crear este canal yo eh, hacía mucho, muchas investigaciones y me, me, me colocaba a, a cacharrear en el ordenador y descubría muchas cosas y me puse a pensar, bueno, ¿por qué no lo suba a YouTube y, y así eso le sirve a otras personas? Entonces, me puse a molestar por ahí en mi canal, en mi otro canal. O sea, en este canal que yo tengo, en este principal, yo no necesito eh, de, de, de esto que les voy a mostrar debido a que este canal es muy... este canal tiene muchos... Eh, o sea, suscriptores como tal casi no tengo, pero tiene muchos seguidores, a la verdad. Se sí, tiene muchos seguidores. Entonces este canal, a la verdad, tiene muchas, muchas reproducciones. Hay videos que ustedes ven como, eh, ven, lo encuentran con 20, eh, 30, 40 reproducciones, pero hay unos otros videos que los tengo con muchas reproducciones y solo tengo 3.660 suscriptores hasta el momento. Pero me sigue mucha, eh, eh, cuando miro las estadísticas... Eh, las personas que, por ejemplo, hay personas que comparten los videos y se mantienen viéndolo con el enlace. Entonces yo ahí miro el lugar donde están viendo esos tutoriales y todo, y todo me entero que hay personas que no están suscritas pero me siguen. Entonces la cuestión es la siguiente, yo en este canal no necesito hacer eh, lo que les voy a mostrar debido a que este canal ya tiene, cumple con todos los requisitos y además en el día eh, se hace casi la mitad de las horas que exige YouTube pero este es mi canal principal. Pero resulta que yo tengo un canal secundario que es el que está acá y este canal ya llegó a los mil suscriptores. Pero hay algo, hay un problema. Que este canal, eh, tú sabes que los canales cuando están iniciando, cuando un canal está iniciando, el canal es muy difícil a que llegue a los... para que llegue a los... A, lo, a las 4.000 horas de reproducción debido a que, o sea, en mi caso no llega a a, ese, a esa hora al instante debido a que este, eh, yo no subo tutoriales solo por subir, yo subo algo que me pidan, entonces, por lo menos si el video me lo pide una persona, esa persona es quien lo va a ver y, y a veces lo ven otras dos 3, 4 personas, entonces en este caso este canal casi no tiene tutorial, no tiene video, entonces... Eh, entonces no llegaría a las 4000 horas de reproducciones como tal. Entonces, ¿qué hice yo? Para porque necesitaba, porque en sí en canal apenas tenían como como 500 horas de reproducción. Solo tenía como 500 y se, neces se necesitan 4000 horas de reproducción. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse, ya el canal va en, en, en 1.220 suscriptores El canal es nuevo y va muy rápido Los suscriptores suben han, han subido muy rápido eh, Entonces, lo que yo necesito es esto Porque hay videos que yo tengo que solo son de un minuto Yo tengo un video que es de dos minutos y tiene Tiene como 54 mil rep, eh, reproducciones Pero dos minutos no es mucho Entonces eso igual no me sumaría eh, mucho acá y yo lo que necesito es que estas horas de reproducciones lleguen a las 4000 para cumplir los dos requisitos que exige youtube para poder hacer parte del programa de monetización ¿no? entonces yo necesito monetizar mi canal porque igual ya estoy perdiendo dinero porque ya llevo a los 1000 suscriptores y los videos lo están reproduciendo solo que los videos son, tienen de 2 y, y 3 minutos hay unos que tienen de 20 minutos pero son juegos que he subido para que me vean jugando carol duty pero yo necesito es que este canal llegue a las 4000 horas de reproducción entonces para no alargar más el tema estoy tratando de explicarles bien pues es algo que a mí me funcionó ¿no? eh, y me gusta y, y me gustó pues como o sea la idea la fabriqué y me funcionó entonces quiero compartirlo con ustedes no es algo obligatorio es una estrategia que yo les quiero enseñar entonces miren que en el, al, eh, al día me estoy haciendo eh, 50 horas de, de, de no al día porque yo no lo hago en el día solo cuando yo me, me acuesto a las 12 o 1 de la mañana entonces cuando me voy a acostar hago lo siguiente entonces este canal estaba este, este relojcito esta, esta señal esto que está aquí este puntero estaba acá y lo he hecho tres semanas y mira dónde va esto solo en tres semanas y lo he hecho apenas y vamos de 12 a, a 6 de la mañana. En, en un promedio de 5 horas apenas. En un promedio de 5 horas, porque yo de computador encendido y hago eso. Entonces lo que yo he hecho en 3 semanas, miren que ya casi llega a las 4, a la, O sea que en el mes pueden tener las 4.000 horas de reproducción. Si lo hacen como yo les estoy diciendo. Entonces yo hago lo siguiente. Yo abro Google Chrome el día acá. Me vengo aquí a incógnito. cuando estoy aquí en incógnito, busco Isra, o sea que mi otro canal, Isra Vanguera. Isra Vanguera. Esto es lo que yo hago para ayudar al canal con la horas de reproducción en este canal. Entonces, una vez estoy aquí por incógnito, no olviden de abrir la ventana incógnito así como yo lo hice por acá y luego van a click en incógnito, cierran la original y dejan esta. Para que no deje el registro de ustedes. Bueno, entonces, cuando estoy aquí en el canal, yo simplemente lo que hago es doy. Si ustedes, por ejemplo, ponen el puntero aquí y no les sale esta manito como está allí, hagan esto. Eh, den clic derecho a abrir y luego den clic en... En el la de la de bandera, ¿no? Y ahí les saldrá la manito así. Porque a, a, en algunos casos no sale la manito aquí. Necesitamos que esta manito salga aquí. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Abren el video. Abren un video cualquiera. Tienen que abrir el video. Le quitan el audio para que no les pese tanto. Aquí se vienen a configuración. Tienen aquí configuración. Calidad. La ponen aquí en 144, lo ponen ahí la pésima calidad, lo ponen en pésima calidad porque ustedes no necesitan ver el vionitas en las reproducciones, ¿no? Y miren cómo va cargando aquí de rápido, miren que aquí va girando esto, pero miren cómo va llenando aquí de rápido. Bueno, entonces, lo otro que van a hacer es darle clic en configuración otra vez y en velocidad, pónganlo en dos... Entonces, si yo, si yo quito, pongo el audio y le doy aquí, habla rapidísimo, ¿cierto? Pero así mismo corre, saque un, un, un video de 20 minutos. Si usted tiene un video de 20 minutos, lo va a reproducir en, en, en un promedio de, de, de, de 10 8 o 5 minutos, según la velocidad que ustedes le pongan, ¿no? Entonces, ustedes qué hacen, ya lo colocaron así, ya está la configuración establecida aquí. Ya la configuración está establecida porque tienen que hacerlo en este, en esta configuración, para que todos los demás. Le salgan así mismo. Entonces una vez haya, hayan hecho ello, dan clic aquí en el nombre otra vez. Una vez estén aquí, van a dar clic derecho aquí, abrir nueva pestaña, pestaña. Ella les va a quedar así como está aquí. Miren que aquí no sale la manito, por lo que está compartida desde allá, está eh, desde acá. Entonces en esta si sale aquí la manito, devuelven y hacen así. Les digo que lo hagan en la noche, porque en la noche el Internet está más rápido. En mi caso, en inter en mi internet es muy veloz de la, de, de, a, en, la, en las horas de la noche, donde no hay, no está na no hay nadie conectado. Eh, doy otra vez así, yo abro hasta eh, 12 ventanas así. Después que las abro, estoy haciendo un ejemplo, después que las abro, ahora sí si doy clic en la primera, reproducir todo, ¿no? Entonces la la la la mira ¿no? Entonces esto va a correr rápido y les va a reproducir todos los videos muy rápido. Entonces lo que hace es acumular las horas de reproducción. Si lo quieren que, que corra así rápido. Si no quieren que corra rápido, simplemente dejan eh, eh, la resolución y lo ponen que corra lento. Eh, la velocidad se la suben. Y hacen lo mismo con el de acá, reproducir todo y así sucesivamente. Saludos, su Miren, aquí la velocidad no cómo se puede escuchar. Ya. Pero la calidad sí se configura, sí queda configurada. Este por ahí que les digo, mire que la calidad quedó en este. Miren cómo se ve de feo el video. Y si yo doy clic aquí en calidad. Esperen que se me pasó. Doy clic en calidad. Miren que aquí sale auto 144p, que es la que nosotros le dimos clic aquí. Esta. Entonces ya sale así configurado. Entonces, si quieren lo dejan así o lo ponen también eh, de forma eh, rápida aquí en dos o lo pueden dejar así lo importante es que abran muchas ventanas y multipliquen 12 ventanas por 6 o sea en 6 minutos esas 12 ventanas les están reproduciendo una hora con un vídeo de 6 minutos imagínense una hora ganan en 6 minutos multipliquenlo y verán que les da así entonces hacen la multiplicación conforme a, eh, a las horas que quieran obtener en esas 5 horas de reproducción que van a dejar el computador conectado por esas ventanas. Si quieren pueden poner hasta 20 ventanas. La cuestión está que el computador lo soporte, si tiene buena memoria lo puede soportar, porque eh, si tiene poca memoria no, no, no soporta todas esas ventanas abiertas. En mi caso solo abro 12, pero eso soporta hasta las 30, 40, 50, hasta las 100. Pero yo no hago eso, solo lo dejo hasta hasta 12 para ser prudente. ¿no? Porque el canal igual lo revisan para ver si puede eh, estar todo. Bueno, el mío ya está alto, solo que me faltan esas cuantas horas de reproducción. Entonces, de esa forma, ustedes en un mes, porque a mí en tres entre semanas eh, ya casi llego a las 4.000 horas de reproducciones. En tres semanas ya casi llego a las 4.000 horas. O sea que al mes pueden, eh, pueden llegar a, la, a las 4.000 horas de reproducción de esa forma hagan haganlo como les estoy diciendo y verán que les va a funcionar No usen robot, no usen robot por lo que eso YouTube les detecta eso y sería, podrían eh, Los podrían estar cancelando el canal En este caso eso es legal de vivo así Porque eso es una configuración que establece el mismo YouTube Me está colocando las opciones ahí yo simplemente estoy usando las herramientas Por eso les aconsejo que hagan mejor así como les estoy diciendo Y no usen robot porque yo tengo amigos que se volvieron youtubers Comenzaron a hacer trampa con robot y ya les han eliminado los canales pero en el caso, así como yo se lo estoy mostrando, que es una forma sana, ya que es una configuración que está establecida y que YouTube les permite poner un video rápido, lento, eh, abrir varias ventanas y reproducir sus videos, por eso no les pone problema. Pero si ponen así fraude con robots, eso les genera problemas. Lo otro es que cuanto a los suscriptores también, dejen que los, la gente se suscriba de forma... Eh, eh, porque les convenga el canal de ustedes, más no usen robots tampoco, porque eso ese support no sirve, porque eso no les van a reproducir los vídeos a ustedes. ustedes necesitan suscriptores fieles que les reproduzcan los vídeos cuando no suban entonces en ese caso eh, eso ha sido todo por hoy y si necesitan eh, algo más me lo pueden hacer me pueden eh, me lo pueden solicitar en la descripción de este tutorial y yo les estaré ayudando con algo más no olviden de suscribirse y comentar si les si les gustó si les funcionó pero a la verdad sí les va a funcionar porque ustedes saben que eso igual es reproducción, ¿no? De que les funciona, le funciona. Y lo otro que les quería decir es que si, por ejemplo, ustedes abren el motor de... Esta parte es muy importante. Si ustedes abren el motor de búsqueda y el motor les corre lento, no es que es el internet ni el computador que está lento, es el controlador de pantalla. Esto lo hice, la prueba, he hecho la prueba estos días. Y, y he notado eso, entonces quería crear un tutorial de eso porque yo no he visto unos tutoriales en YouTube que hablan de, de acelerar el motor de búsqueda o que está lento, pero eso no es así, eso no es problema de, de, de, de esa configuración de allá. Cuando yo pongo este controlador de pantalla, un control de pantalla desactualizado, abro el motor de búsqueda y lento para abrir, para navegar también lento y cuando pongo este, me funciona a la perfección, entonces todo eso influye mucho. Miren, cuando yo pongo este de acá, me corre todo lento. Hasta los juegos. Y con este ya acá que era actualizado, me funciona toda a la perfección. Entonces quería eh, regalarles este consejo para que lo tengan en cuenta y no olviden de comentar si les funciona. Hasta la próxima y chao.